Thank you. Hola amigos de Tips and Travel, eh, pues ya estamos en Jalapa, gracias por seguir viéndonos. Eh, y este es Bosque Briones, eh, está muy cerca de, del centro de Jalapa, aquí todo está cerca relativamente eh, y es un área muy bonita con, con eh, flores, con pasto todo. y tiene restaurantes. Nosotros somos un restaurante de, pi, de pizza. Eh, y hay como otros restaurantes de carne hay cafetería hay una tiendita hay un área para niños, la verdad que está muy bonito este pueden venir aquí a comer a pasar una tarde también vimos que alguien trajo a sus perros entonces pueden traer a su a su felino, amigo felino, no este a su perrijo eh, y bueno les recomendamos venir para acá Pedimos nosotros unas dos pizzas, están más o menos grandes, una lasaña, eh, una lasaña, una ensalada, cuatro o cinco bebidas y fueron 500 pesos. No se nos hace tan caro para cinco personas, sino cuatro adultos y no se tan mal. Nos vengan acá y hasta Jalapa. Vamos a seguir haciendo este videos y pues ya, bye.